Interesa. También uno de los mejores libros que hay en de teoría del Estado es de un anarquista francés, que vivió en España todo el tiempo, que seguramente no conozco, que se llama Gastón Leval. Un libro que se llama El Estado en la Historia. Además dio clase en La Coruña y fue un, fue, fue, un, fue un anarquista, un anarquista de izquierdas de la, de la CNT. De hecho, el libro está editado por la, por la CNT, una edición extraña que tengo yo por ahí, pero es un libro tan bueno o más que el de Oppenheimer, tan bueno o más que los de Alexander Spooner, porque aún completa Alexander Spooner, Alexander Spooner decía que el Estado es, es, como, es peor que un bandido porque el bandido te roba, pero te deja en paz después, no, no, te, no, te, no te persigue no te, quieres, no te prohíbe fumar no, no, no te deja no te dice lo que tienes que estudiar a tus niños ni por el estilo y Nevala añade una cosa más y aún por encima te obliga a cantarlo y a lobarlo y, y a adorarlo cosa que ningún ladrón te obliga tampoco no solo no te dejan paz, sino que por encima te obliga a decir que lo hace por tu bien y que es bueno cuando lo hace.